En bollullos los cohetes son una tradición, pero no son un juego de niños. Antes de hacer un uso de ellos debes solicitar autorización al ayuntamiento. Recuerda que pueden causar lesiones irreversibles si no haces un uso responsable de la pirotecnia. En cambio, si te pones a hacer el petardo, tienes que saber que te puede costar caro. Las multas por infringir las normas de convivencia o poner en peligro a otras personas pueden ser muy elevadas. Antes de tirar un petardo o cualquier otro elemento pirotécnico, lee bien las recomendaciones de seguridad. Hacer el petardo puede causarte lesiones muy graves, no te lo tomes a broma. Los problemas respiratorios son una de las afecciones más frecuentes, ya que el humo de la pólvora puede suponer un verdadero riesgo para personas asmáticas o con riesgos cardiovasculares. Cuando está un petardo, los decibelios que soporta nuestro oído se duplican, pasando de 60 a 120 decibelios en cuestión de segundos. La consecuencia directa es la aparición de acúfenos, un pequeño zumbido constante en nuestros oídos que puede ser muy dañino para personas de edad avanzada o que padezcan enfermedades. Pero una de las enfermedades más conocidas es la fonofobia o ligirofobia, un miedo irracional a ruidos fuertes o inesperados. ...llegando a sufrir fuertes ataques de pánico... ...debido a la pirotecnia... ...del mismo modo ocurre con las personas con autismo... ...y con algunos animales de compañía... ...es por ello que se debe cumplir la ley... ...y tirar los petardos... ...en las zonas indicadas para ello... ...solicita autorización para tirar cohetes... ...usa la pirotecnia con cabeza... ...no seas petardo... ...es un mensaje... ...del Ayuntamiento de Boyullos de la Mitación...